Bien, estamos aquí en Maldivas, al fin, destino soñado, creo que los alumnos de la incubadora sabrán por, por qué este destino es tan tan importante para mí. Y voy a hacer brevemente un house tour, después al final te diré cuánto, cuánto ha costado. Pero mira, lo primero que tienes aquí es una piscinita con, con pistas literalmente a todo, todo el mar. Además el agua es, el agua es muy clarita, es decir, puede, no sé, antes estábamos por ejemplo paseando por la orilla y habían, habían tiburones tiburones pequeñitos, pero... Estaban aquí los tiburones, ¿no? Por aquí tienes una camita para que, bueno, pues cuando te levantes por la mañana Con tu cafecito tengas unas buenas vistas al mar y puedas ver el amanecer Pero es que, si vienes aquí para adentro para Y ahora te diré cuánto cuesta, porque sé sí que es cierto que cuesta pasta Tienes por aquí, no puede faltar tu cafetizo expreso Por la mañanita te levantas, café Y ya te pones allí a leer tu libro, a relajarte con vistas a todo el mar Un sofá por... Oye, aquí hay veces que, que pues bueno llueve o hace mal mal tiempo entonces hay un sofá por aquí la cama imagínate levantarte por la es que es muy loco pero levantarte por la mañana y tienes el mar y la piscina a menos de 3 metros es decir nada desde la cama hasta, hasta allí hay menos de 3 metros pero es que si venimos por aquí tenemos un buen altavoz Marshall para escuchar buena música ya sea por la, por la noche, música relajante O incluso por la mañana si te quieres activar Por aquí un armario, nada sencillito Para que dejes tus Tus prendas Y ahora vamos a una de las cosas quizás más locas De la casa Por aquí obviamente Claro, estás en Maldivas, o sea, no puedes tener Tienes absolutamente de todo No te falta nada, aquí todo es más caro que Pero bueno Baño, normal O sea, aquí estás haciendo tus necesidades Pero lo mejor de todo es que igual puedes estar cagando ¿Qué estás viendo ahí? Mantas, rayas, tiburones o cualquier pez. ¿Por qué? Porque si hay algo que está muy chulo aquí, es que el cielo... Uy, el cielo. El, el suelo es, es cristal. Entonces, ves el agua clarita y igual estás aquí, pues, leyendo o escribiendo o lo que sea, o cenando. Y tienes aquí debajo animales. Que además, Maldivas, sobre todo, tienen un, un coral muy bonito. El otro día estuvimos haciendo snorkel, peces, rayan, mantas, tortugas... Entonces... Es muy probable que encuentres animales, por aquí tenemos un jacuzzi que ahora mismo está, está tapado, pero está muy guay, todo privado, sí que es cierto que aquí está todo, todo, absolutamente todo tapado, una ducha, por aquí tienes bueno, armario con fundas, almohadas, etc. Y por aquí, pues otro armario. Y ya sí que sí, ven para acá y vamos fuera, porque te voy a decir cuánto nos ha costado esta villa, o cu cuánto es el precio de esta villa. Y lo cierto es que para mucha gente será mucho, para otra gente no será tanto, pero esta villa, la noche, son mil dólares, unos 990 euros. ¿Qué te quiero decir con esto? Que para mí, hace tres años atrás, cuando estaba quizás trabajando... Bueno, pues, joder, yo vengo de trabajar en un Burger King, que oye, pues ganaba casi 900 euros al mes, pero sentía que hacía algo que no me hacía feliz. Estaba viviendo una vida sin propósito. Todos mis días eran lo mismo, en periodo automático. Y yo jamás pensaba poder estar en un lugar así. Y hoy lo estoy consiguiendo. ¿Y cuál ha sido? Dirás, Dani, pero entonces, ¿qué has hecho para, para poder pasar de, de hacer algo que no te gusta? De, de... Tío, pues, de una situación que de verdad no se la recomiendo a nadie. O sea, sentir que lo que haces no te hace feliz ahora. Y te digo, crear un negocio online. Y en mi caso, hacerlo a través de los lanzamientos. Así que, si a ti te gustaría... Poder aprender cuáles son los primeros pasos para crear tu negocio online. Este año te he dejado por aquí el enlace de una clase que va a acontecer dentro de muy poquito. Es 100% online y 100% gratis. Y en esta masterclass te voy a enseñar cuáles son los primeros pasos para crear tu negocio online. Además vamos a ver decenas y decenas de personas que ya lo han conseguido. Así que todo lo que tienes que hacer es tocar aquí en el link de abajo. Y nos vemos dentro de poco. ¡Chao!